Bueno, seguimos en esta serie y en este video vamos a hablar un poco sobre eh, cómo convertir un documento, cualquier documento, sea de Excel, de Word o de eh, cualquier documento e imagen a, a, a PDF, aunque él automáticamente desde el Office pues ya viene con esa configuración. Sí, y es muy fácil Pero aquí también te posibilita esa herramienta Listo, en este sitio hay lo pdf Y eh, entonces Pues esa es una Pero la más difícil es Cómo, cómo convertir un pdf a, estas, a estos formatos Entonces aquí nos va, presenta Este sitio nos presenta esa herramienta nos presenta ambos Aquí donde dice convertir Entonces aquí tenemos la opción de convertir Desde el formato en el que ustedes quieren convertir A PDF O convertir desde PDF Al formato correspondiente Entonces en este caso Vamos a hacer el ejercicio Con eh, Convertir un documento De, de Word a, De PDF a Word Que es como el caso más común entonces eh, le damos a, ese, a, este, a convertir PDF, le damos PDF a Word y le damos acá seleccionar archivo PDF, elegimos el PDF que queremos convertir y le vamos a convertir este, este es lo que vamos a convertir y le damos a abrir, aquí me aparece el documento y le damos convertir y aquí simplemente le damos en descargar. Y aquí vemos de que el documento ya nos ha, ha sido convertido, se ha descargado y aquí ya yo puedo hacer todo el proceso de edición del documento. Como pueden ver. Sí, esta es la forma muy sencilla de... Eso. Ahora, tengan en cuenta que cuando convierten un documento de, de Word a PDF, de PDF a Word, eh, lo que son, eh, cuando son pantallazos son imágenes que quedan así, listo, y a veces quedan aquí ancladas. Sí, pero está bien, que es, eh, el anclaje es de esta, si va alineado sobre el texto o debajo del texto. ¿sí? En este caso, aquí, mira que aquí nos quedó todo esto como una imagen, porque así está configurado en el PDF. Bueno, espero que esto sea de mucha ayuda. Simplemente guardan ya el documento donde quieran y listo. Bueno, nos vemos en nuestro próximo video.